este que como les contaba ayer empezó en el año 2003 a raíz de que aparecieron unos focos eh, donde las plantas morían todas las plantas que poníamos de tomate morían mandamos a hacer una determinación que la hizo Guillermo Cap y nos dijo que el invernadero estaba contaminado con la cobuja berra eh, así que bueno lo que hicimos fue eh, criar en 16 terrinas tomates infectados con la cubuja berra Luego en cada una de las 16 parcelas inoculamos las parcelas y desde ahí empezamos a hacer el ensayo. Eh, con estos tratamientos de primavera o de verano, eh, tratamientos cortos de verano o tratamientos de primavera. Eh, y bueno, eh, es un diseño nuevo, completamente Tenemos una, por ejemplo acá en el bloque 1, el testigo, la parcela solarizada, la parcela con rotación de enmiendas. Las parcelas donde se hizo brásicas. Eh, nuestra aspiración, así como muy también soñadora, era eh, lo que dice la bibliografía, es que en las parcelas donde se repite el tratamiento con brásicas, empieza a haber unas bacterias que degradan los isoquiocianatos. Entonces, esa parcela se hace insensible a los tratamientos, inclusive metan sodio, porque esas bacterias también degradan el metan sodio. Entonces, bueno.. Eh, la idea es algún día poder estudiar algo de eso. Acá tenemos a Romina Peralta que hizo una tesis quiere decir que se la parte de la universidad de la universidad de la universidad de la en de que de la universidad de de la de la universidad la a la esas bacterias degradan los isopiociagatos. Bueno, Romina, como le contaba, hizo una tesis donde ella estudió la, los microorganismos del rizo plano, que es una técnica particular donde hay que eh, aislar cuáles son los microorganismos que están creciendo cerca de la raíz del de tomate. Y ahí, bueno, también aprendimos esto que yo les conté ayer. Y, y el aprendizaje que, que vamos haciendo y vamos tratando de, de mejorar eh, y bueno este año eh, nosotros acá tenemos una novedad que hace como un año que estamos haciendo rúcula porque hay una tesis de, de unas licenciaturas en alimentos eh, en teoría para hacer aportes a lo que es la roya blanca la rúcula que no apareció en un año no la, pero aprendimos otras cosas y una cosa que aprendimos es que la rúcula realmente, las raíces de rúcula, salen con una sanidad impresionante. O sea, no hay agallas, no hay podredumbres, con lo que creemos que hemos hecho una especie de control que se llama el... Escuchar un saludo del coordinador del programa Hortalizas, Daniel Kirchbaum. Eh, nos tenemos que conectar con él ahora porque él tiene que, que salir, de, o sea, necesitamos conectarnos ahora para poder escucharlo su saludo, así que eh, vamos a escuchar las palabras de Daniel y después vamos a empezar con la, la charla de Néstor. si quería avisarle que Hola Daniel. Daniel, no sé si nos escuchás. Sí, sí, sí. Pero... Daniel. Sí, hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno. Bueno, chicos, vamos ahora sí que nos pudimos conectar con Daniel Kirwan, que es el coordinador del programa Hortalizas. Hola Daniel, muchas gracias. Un gran saludo para todos. Gracias a ustedes. Bueno, acá estamos reunidos de distintos lugares de la Argentina hablando de estas técnicas de biosolarización, del aporte de abonos sí. verdes, cultivo de cobertura, eh, una reunión uh -huh. preparatoria para el Simposio Internacional del 2024. Así que bueno, Bien. muy contentos, según lo que comentan, la gente contenta. <risa> Bueno, sí, realmente es un gran desafío. Eh, desde INTA todos sabemos que estamos apoyando todas las acciones eh, tendientes a, a una horticultura más sustentable y, y bueno, este, acompañándolos, teniendo esta oportunidad de acompañarlos un ratito en esta, este segundo día de las jornadas de biofumigación, biosolarización, abonos verdes y cultivos de de cobertura en producciones intensivas, lo importante es este, resaltar el, el valor que tiene esto dentro de la institución, este tipo de acciones, este tipo de, de actividades, sobre todo de, de cara a la nueva cartera programática que, que estamos eh, construyendo, donde la protección del, del suelo, este, de los recursos naturales, eh, el agua, este, la biodiversidad, son ejes eh, fundamentales. Y es importante en este sentido eh, resaltar que el crecimiento previsto de la producción mundial de alimentos eh, está basada en, en la intensificación sostenible, no tanto en el aumento de, de tierras eh, agrícolas, de extender la frontera agrícola, eso va a ser muy limitado, sino en eh, hacer más eficiente la producción en cada centímetro cuadrado de suelo que estamos utilizando actualmente. Entonces, bueno, en este contexto, eh, estas eh, técnicas, estas herramientas, esta metodología que se propone en estas jornadas es fundamental para poder este, avanzar en este sentido, lo cual nos pone, nos pone muy contentos porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos eh, caminando en la, en la dirección correcta. Gracias por este, hacerte un rato para saludarnos y bueno, Ahí estaremos aportando entonces a la nueva cartera y soluciones a los productores, que por suerte en el día de hoy nos acompañan, así que... Nos... Buenísimo, buenísimo, fundamental que estén los, los productores, este trabajo es, es para ellos, eh, tiene que llegar a ellos, si no, no tiene sentido, así que bueno, celebro que estén ellos saquen provecho de, de la información brindada y podamos seguir trabajando juntos. Eh, bueno, nada, un gran saludo y les deseo un, una feliz segunda jornada y estamos, estamos en contacto para seguir trabajando juntos. Muy un bien, abrazo. muchas gracias. Bueno, muy bien. Después del saludo de Daniel, entonces vamos a pasar a, a la primera charla de la mañana. Tenemos acá para nosotros un prócer, Néstor Paulinelli. Estamos muy agradecidos siempre con él. Eh, realmente es un pionero de la producción bajo cubierta en la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, él nos va a hablar de sus experiencias en biosolarización y, sobre todo, como él siempre va corriendo la, la frontera, ahora con el uso del rastrojo de, de tomate. Yo me, me tomé el atrevimiento de armar una pequeña presentación, Néstor, si vos me dejás mostrar con algunos antecedentes de, del trabajo que se está haciendo en la quinta, déjame mostrar un poquito esto y vos si querés hacer cualquier aporte, eh, alguien que me avise cuando, cuando pasan 10 minutos, eh, bueno, eh, como le decía Néstor, eh, tiene uno de los primeros invernaderos de, de la Argentina que fue construido en la década del 80, ¿puede ser? Este 81. Con un diseño de Néstor. Bueno. Che, no me, no me avanza la, la presentación. A ver. Eh, nosotros nos acercamos a él para, para hacer un primer ensayo de biosolarización que luego él, este, una tenga que fue adoptando, le pueden hacer las preguntas. Lo que valoro mucho es que gracias a los videos que le fuimos haciendo a Néstor, eh, pudimos convencer a otros productores, por ejemplo el de Escobar, que se convenció después que vio el video de Néstor, a su vez yo a este productor le hice un video y se lo mostré a uno de Junín, y ese de Junín se convenció. Y la gente de Escomar está haciendo, después de tantos años, sigue haciendo biosolarización. Florencio Varela yo convencía a dos o tres también. Es como una secta esto. Sí. sí. <risa> bueno, eh, y la, la, el primer ensayo que hicimos con Néstor, eh, medimos, por ejemplo, que había una reducción en, en las agallas, que esto es mediante bioensayos que hicimos con muestras del suelo de Néstor. Y como les contaba, eh, una reducción en los microorganismos del suelo, realmente después de la biosolarización hay una reducción de patógenos, pero bueno, también hay una reducción general, ¿no es cierto?, de la, de la biodiversidad del, del suelo, donde hay algunos que sobreviven, pero sabemos que después esta población microbiana se va activando. Y lo que más nos impresionó fueron los resultados de los análisis de suelo, donde pudimos constatar una, una reducción en la materia orgánica, junto con bueno, algunos otros cambios. Nosotros en este trabajo se hizo una, una corrida de indicadores de impacto ambiental y esta bajada de materia orgánica fue penalizada por los indicadores de impacto ambiental. Bueno, eh, Néstor después siguió aplicando la técnica. Eh, luego, bueno, evolucionó al, al uso de rastrojo de tomate y está teniendo muy buenos resultados en otros cultivos Perdón. nada más, era lo que quería contar yo y le vamos a dar la, la palabra a Néstor para que nos dé su, su visión Ah, vos tenés tu micrófono tenés... Ah, tengo micrófono, sí Tengan todos muy buenos días Bueno, acá estamos me trajo Mariel le quiero explicar un poquitito lo que yo hago. Eh, todo es de ella, eh. toda la técnica es de acá, es de INTA. es toda. Voy haciendo los deberes, creo que bastante bien. Ya sé desde, desde 2014, que está... 2014 que empezamos sí, a hacer biosolarización. Este... Bueno, les voy a contar un poquito y si ustedes... Eh... Yo en algo me pierdo o en algo le interesa saber, me preguntan. Me paran, me preguntan y voy a contestar hasta dónde hemos aprendido. Este, eh, cuando ella me hizo la propuesta, eh, empezamos eh, haciendo... Teníamos un apio ahí, ¿no? Sí, un apio teníamos. En, en la primera solarización teníamos un apio... Eh, lo cincelamos. Yo hago a, algo en contra de lo que debería de hacer. Yo abono mucho. Yo me echo mucha materia orgánica porque ya es la tradición de los. Yo tengo gente de hace muchos años y, y ellos abonan mucho. Le gusta abonar mucho. Entonces, este, metemos eh, cama de pollo. Eh, sí, sí. Bueno, este, yo meto mucha cama de pollo, pero pero pero les digo que la cama de pollo que meto trato de que sea lo menos posible que esté el animal encima. La met meto mucha cama de pollo por razones de la cáscara de arroz. No incorporo nada de cáscara de girasol, no me gusta. La cáscara de girasol, no me gusta. He tenido mala experiencia en el campo, entonces ya este, no, no meto. Meto cáscara de arroz, si es posible, con, con poco estiércol. Eh, nosotros metemos en mil metros cuadrados entre dos mil y tres mil kilos. Entonces ahí cincelamos, volvemos a rotobatear, rotobateamos, volvemos a cincelar otra vez, para que se mezcle mucho, si es posible hasta 30, 25, 30 centímetros la cincelada y ahí preparamos los camellones, ya listos para plantar. Bajamos las mangueras de goteo y tapamos, cubrimos todo con nylon. Yo uso nylon, eh, todo el nylon de los techos viejos y eso, aprovecho todo eso y tapamos ahí saturamos de agua hasta que el suelo esté negro, completo, y dejamos este, eh, un mes, más o menos, entre sí, 25, 30 días, 35 días, depende cómo esté el plantín, porque cuando arranco haciendo la salinización, mando a hacer el plantín, entonces cuando está el plantín, este, levantamos y, y plantamos, que está más o menos entre 25 y 30 días, depende de, del tiempo. Bueno, este, los resultados están acá, vieron esa plantación de tomate, son muy buenas, muy, muy buenas. Eh, eso lo, el primer, la primera solarización en octubre. De octubre a noviembre y la, los trasplantes de diciembre. Ahí arrancamos en, en octubre. Este año sería ideal para hacer solarización. Todos los días sol, seco y temperatura. Baja un poquito de noche, que sería un problema, pero si está bien cerrado el invernadero, le alcanza a guardar la temperatura. Alcanza a guardar la temperatura bien para que siga todo el proceso. Y los resultados son muy, pero muy buenos. Muy bueno en tomate, muy bueno en pimiento y en hoja ni hablar. Porque yo, eso invernadero, ahí donde ustedes ven la lechuga, este, ese es del 82, 81, 82. Y, y ustedes vieron la lechuga y ese fue hecho, la solarización, no, ese fue hecho en enero del año pasado, con mucha temperatura. Eso fue muy, muy bueno. Este, yo eh, lo que les digo es eh, que no hay que dejar de hacer eso. A mí el bromuro eh, casi me mató dos veces. Una vez se reventó una manguera, otra vez este, eh, fui a destapar una manguera en la punta y el agua traía los restos y me pegó mal, estuve casi, casi, me agarré de ahí de un poste del invernadero que estuve como 20 minutos sin poder casi respirar. Por eso le digo, eso es... Aparte, la planta trabaja distinta que con el bromuro. No tenés eh, ningún riesgo de perder planta cuando plantás. Ningún riesgo. Con el bromuro sí, yo he perdido planta y mucha. Pero, perdón, Néstor, ¿podés explicar el uso del rastrojo de tomate? Ah, bueno, eso empezamos, eh, eso fue hecho el año pasado. A pedido tuyo, ella me dice si se podía aplicar eh, el, el rastrojo del tomate viejo para volver a hacer tomate. Y bueno, intenté, lo hice, y metimos eh, 80 gramos por metro cuadrado de material seco. Eso es lo que medí yo. O sea, bajamos la rama de tomate, se secó en el piso, después medí los metros cuadrados y saqué 80 gramos de material seco, cuando la rama ya estaba seca, seca, y eso lo, lo trituramos todo con el rotobactor y lo incorporamos. Volvimos a solarizar y hicimos tomate el año pasado, que fue la cosecha que no terminé después porque vino un viento, me me rompió los invernadero y eso, no terminé de cosechar. Pero la plantación, mm. extraordinaria, fue muy, muy buena el año pasado también. Sí, yo no sé si ¿Cuál tenés cuál, video de Volver a poner el análisis del suelo, solamente para El análisis del año pasado. Este es del año 2014. ¿no? Este. El año pasado, <risa> solo poner el análisis del suelo Esta para es la lechuga que es del año pasado, ¿eh? Esto fue hecho. Este es un invernadero muy pero muy viejo. Ahora, a, atrás de esto hay una acelga. Ocho cortes le dimos ya. Ocho cortes, ocho desojes. el tronco está alto así. Así está el tronco de tanto que se desojó es, una, es un híbrido, ¿eh? está plantado directo. Se cosechó la, la lechuga y se plantó la selga. Y una selgal, la verdad, extraordinario. Y ahora voy a hacer eh, un tomate. Muy probable que hagamos un tomate en este suelo. Vamos a rotobatear y vamos a hacer los Vamos a arriesgar a hacer un tomate sin solarizar. Porque esto Buenísimo. fue solarizado en enero. Tampoco queremos abusar eh, mucho de la solarización porque pensamos de que no debe ser este, muy, muy bueno porque algo se va a ir perdiendo, ¿no, Mariel? Sí, eh, Leonardo pedía ver. Eso es en el, cuando se hizo en el 2014, eh, los análisis de suelo, los primeros que hicimos. ¿Tenés los referentes...? Esto, ¿cuál es? Antes y después, o sea, la, eh, ah, la fila después, de antes y está, la fila de después. No, no había leído. Entonces. Martín, sí. Más que el antes y el después, yo lo quería decir que después de 40 años de horticultura o cobertura, esos son los análisis que y sí, se suelen, este ¿no? Sí, este invernadero, es, eh, de, de, ahí o sea, donde el, se hizo... Ah, este es el primero, este 81. Este primero que el que estaba mostrando la lechuga. Este, esto, este 2014... Esto es 2014, este invernadero está del 81, este fue el primero de, de fierro, hicimos. después hicimos el otro. Con ¿Sí? el micrófono, María? así, porque los que están en YouTube no se escuchan. Sino... ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Buen de día. consulta, ¿usted fertiliza? ¿Cómo? ¿Usted fertiliza? Si sí, aplica fertilizante o algún fertilizante de base, NPK, no, yo, el tomate, por ejemplo, aplica el, calcio el en tomate, algún momento, El tomate Potasio. El que lo voy, voy mirando, voy viendo la planta y de base nada, nada. Eh, de base solamente, como, como les dije, estiércol y, y después sí. Si sí, veo que la... porque si no se me va de tamaño la fruta. Tengo un problema que se me va de tamaño la fruta. Eh, después la ayudo con todo sulfato, nada de nitrato. ¿eh? Sulfato de potasio y sulfato de amonio. Todo sulfato, nada de nitrato. Nada. No. Y usted en el tomate... Le pregunto para, para chumpear, ¿Sí? ¿eh? ¿eh? Usted en el tomate ve al... Hace tomate, ¿verdad? Dijo... Muy, o poquito. No hago mucho ah, ahora, perfecto. mucho tomate. No tengo mucho invernadero, tengo una hectárea solamente. Ah, yo fui a, a, me parece que fui, ¿no, Mariel? Fuimos una vez, me parece que sí. No me acuerdo. Eh, pero um, le quería consultar: ¿usted en el tomate ve alguna deficiencia en los frutos? ¿Ve eh, esa, esa necrosis en, en el ápice que se le dice el culo negro? Y eso No. no. no. No, eso eh, ese, no problema, ese, ese problema es un problema de, yo diría, problema de calcio, pero por mal manejo de agua. Porque... Pero, eh, ¿Usted lo, lo tiene o no, o no lo tiene? No, no, no, no, no. Perfecto. No, no, no. Sí. No. sí. Buen día, Néstor. Buen día. Eh, yo le quería hacer una consulta. Eh, ¿qué, ¿Qué le modificó usted, digamos, en su... En su planificación, ¿no? en cómo organiza la quinta, los trabajos, los cultivos, ¿qué le cambió incorporar la solarización? O sea, usted ve que se le complejizó al principio, logró incorporarla eh, relativamente fácil. ¿Cómo, ¿Cómo hizo para irle incorporando en eh, su trabajo, digamos, este, anterior? No, ninguno. Es lo mismo que hacer bromuro. Bromuro tenés que tapar. Bromuro tenés que tapar. Inclusive nosotros, cuando hacíamos bromuro, tapábamos por camellón. Ahora la solarización, tapo total. Entonces más fácil y más rápido y sin riesgo. Porque si vos, cuando haces bromuro y vas a alargar el bromuro, siempre precisás una o dos personas que recorran adentro del invernadero para ver si hay alguna manguera pinchada o por el estilo, con el ruido y eso. Y estás con el corazón en la boca, que no haya un nylon roto y hay evaporación, ¿me entiendes? Eh, a veces lo hacía yo, recorría yo rápido para no exponer a, a, a un personal. Porque es peligroso el bromuro, es muy peligroso el bromuro. Es totalmente otra cosa, es totalmente otra cosa. Inclusive eh, yo te diría que lo que yo he visto es mejor. Trabaja distinto la planta. Para mí este, es otra cosa. Sí. ¿Cómo le va, Néstor? Buen día. Una consulta que, eh, según entiendo, está dejando de solarizar en, algunos, en, en, algunos, en algunas naves. ¿Qué, cuál fue la, ¿Qué es lo que vio usted ...para tomar la decisión de acá no, solarizo. No. Vos, lo que quieras hacer, podés hacer con solarización. Cualquier cultivo. Te mejora... Yo, por ejemplo, en lechuga vi un mejoramiento de un 30 un 40%. Sí. Con el sistema que hago yo... Eh, eh, eh, Mariel en media este, no le gusta que eche abono, yo sé que no le gusta, pero hay choque ahí, hay choque. Pero este, voy a incorporar para la verdura de hoja extraordinario, por el nitrógeno que incorporás. Pero bueno, si la planta de tomate, yo le doy la razón, en principio se me dispara un poco. Pero nosotros le hacemos un sistema, como yo no pongo nylon, después en el, en el trasplante, en el piso, nylon mulching. entonces, ¿qué es lo que hago? Eh, la planta de tomate la planto en, en el medio del lomo, en un surco hondo, y después, este, como viene rápido, la acostamos a la planta le, y con un escardillo le echamos tierra. Entonces, eso te echa todo raíz. Por eso se me va de tamaño también, ¿eh? Entonces el primer racimo lo tenemos pegado al suelo, ganamos, ganamos un racimo, si no, se estaría por acá. Pero le buscamos ese sistema de abrirla a la planta y echarle tierra al tronco, un tanto así más o menos, y queda acostada y ya sale derecho para el hilo, para los alambres. Ese es el sistema nuestro, la técnica mía. ¿verdad? Está bien, está bien. ¿No deja de solarizar entonces? ¿Cómo? No dejó de solarizar en algún momento alguna nave. Eh, no, no, sí, estamos solarizando todos los años. Eh, sí, hay invernaderos que ya, y deben tener cuatro solarización, cuatro. Desde el 2014 hasta ahora cuatro, más o menos. ¿sí? Cuatro, cinco. Eh, Biosolarización, ¿verdad? Biosolarización. ¿Y el problema de Nakov no tuvo tomate? No. No, nada, nada, nada, totalmente sano, una sanidad. Están los, están los El primer año hubo problemas porque él no solarizó la can debajo de la canaleta, porque él dejó la canaleta sin solarizar para que haya maleza, para que drene, porque vos, ah, vos decías que hay agua. Hallar... No hay... sí, que no tienen canaleta, que cae el agua. Sí, ahí abajo vos dejaste maleza. No, y ahí no puedo y Ahí sí el... había nematos en la. Ahí, ahí a la orilla, pero en los demás no, no. En donde va solarizado no, no. no, no donde va solarizado olvídese del novato. ¿eh? Sí, sí. Desaparece. Sí. Pero enseguida está, ¿eh? Usted deja de solarizar un, dos años, ya está, ahí lo tiene. No sé de dónde salen, pero... Está. Bueno, vamos, vamos a darle las la gracias a Néstor. No. Eh. Para no te vayas, Néstor. No te vayas. ¿Eh? Este es un regalito para vos. Muchas o sea, gracias María. por todo. Gracias. Eh, vamos a sacar una foto, mira, vamos a mirar a Natalia. <risa> bueno, los que quieran visitarlo a Néstor van a aprender de todo, no solamente de no, lo que él habló, por favor. de todo lo que se imaginen van a aprender. Después le preguntan sobre el alcaucir que está haciendo, ahora tenemos que seguir, pero... Sí, eh, no hay problema. Así que... Vamos a... Bueno, ahora le, le, le preguntan a Néstor cómo llegar. Eh, bueno, teníamos otra charla programada, que es la de Francisco eh, Tierre, pero no, no pudo venir porque tiene su papá enfermo. Y lo que hicimos con Francisco, como él es eh, lechuguero, especialista en lechuga, se le instaló una especie de, de específica de fusarium, que con Paula la conocimos en La Plata, eh, se instaló ahí en Alcina. También es un suelo muy, muy alcalino eh, de Francisco y él hizo un ensayo de biosolarización para poder eh, sanear los suelos y le ha ido bien, pero bueno, no pudo venir. Eh, así que bueno, les pido disculpas, ya lo vamos a escuchar a Francisco en otro momento. Y ahora, bueno, me da un poquito de miedo, pero con mucho entusiasmo lo vamos a presentar a Juan José García. Incorporación... Candelario, yo le, yo le vengo diciendo a José y no se llama José. Juan Candelario, perdón. In, perdón. Incorporación de residuos de caña de azúcar para el manejo de suelo en cultivo hortícola de, de Salta. En realidad es, es una charla en conjunto con Omar. Después viene la. Porque ustedes mandaron un solo PowerPoint. ¿Eh? Y podríamos haber hecho una. Porque. Bueno, me presento. Juan Candelario, para que no me diga, ¿sí? <risas> ¿Ahí está? Bien. Eh, no, no, no, no respondo, no sabe, no contesta. Eh, es un, nosotros somos un grupo de trabajo, la Selvita, en donde pensamos para hacer agronomía y cuando pensamos hacemos y volvemos a pensar, porque creemos que la, que la agronomía eh, es dinámica, que no, no se queda en un lugar, sino que a medida que uno produce un cambio como una solarización o, o un, un cultivo de cobertura, cambia el ambiente, y cuando cambia el ambiente, eh, se vuelven, a, a, se vuelven a, a modificar las cosas, aparecen problemas nuevos, aparecen soluciones. ...y poder empezar y lo vamos mostrando. Nosotros estamos en Colonia Santa Rosa... ...norte de Salta... ...en lugares con, con pendiente... ...con una primavera eh, muy seca... ...con muchas temperaturas... ...y a diferencia de esta zona... ...que se acumula la materia orgánica... ...nosotros quemamos materia orgánica... ...entonces yo diferencio dos grandes... Eh, eh, ...separo el movimiento de la materia orgánica... De acumulación, en lugares como estos, que vos decís empezar a trabajar un poco y rápidamente te va a 4% eh, por ciento de materia orgánica, y lugares en donde nosotros, donde todos los años se quema la materia orgánica. E eso es un manejo tradicional, donde cuando llegamos nosotros a la finca, eso es lo que hace un productor, rastrea en esta época, dentro de un mes empiezan las lluvias, hay altas temperaturas, precipitaciones, tenemos horizontes muy, muy chicos de suelo. Ya no tenemos el horizonte A, estamos trabajando sin horizonte A. Y cuando empezamos a producir nosotros vimos esa realidad y nos golpeó esa realidad. Esa realidad eh, nos golpeó de esa forma. Ahí se está yendo el suelo para que lo draguen acá cerca, porque cuando sacan, cuando sacan los sedimentos de acá, está eh, comprobado que vienen del río Bermejo. Entonces, ¿de dónde están viniendo? De mi finca, antes... Creo que ahora ya no va de mi finca, pero de mis vecinos sí va. Entonces quisimos parar eso y seguimos. Lo primero que hicimos es separar los bordos, darnos un poco más de amplitud y en el entrebordo empezar a buscar qué teníamos que tener algo para que me pare la erosión hídrica, frene eso, y fue la braquiaria, una gramínea perenne, se adaptó, fuimos probando un montón de cosas y tenemos lotes que ya tienen 10 años, que no, no se rastrea esta parte, no se mueve, solamente se cega, en algunos momentos se lo deja que, que se haga más grande, en otros momentos se lo corta, se va haciendo un manejo de esa pastura que está conviviendo con el tomate. Eh, eso tuvo un límite y empezaron a aparecer nuevos problemas, el ambiente, aparecieron nuevos problemas, eh, aparecieron grillos, aparecieron ratas, aparecieron víboras, eh, Aparecieron los pájaros que se comían las víboras, aparecieron algunos pirinchos, creo que le dicen acá, nosotros le decimos chasca, que se comen los grillos, se metían por, por alguno de los agujeros del mulchín y salían por el otro agujero del mulchín el, el pirincho. Eh, frenamos la erosión, bajamos la temperatura, el sol, empezamos a, a, a tener algo de cómo vive el suelo, cómo vive el suelo, el, el suelo no vive como estaba hace un rato, eh, sin cobertura. Es como que, que quisiéramos vivir nosotros sin piel. No se puede vivir sin piel. El suelo no puede vivir sin, sin estar cubierto. Pero nosotros producíamos acá. Necesitábamos ir solucionando cosas acá, porque si no íbamos a terminar como, como termina la lógica del tomate en la zona, que es con fusarium, con nematode, con raltoña. Entonces empezamos a incorporar materia orgánica, tratando de, de mejorar nuestra estructura de suelo y poder regar de una forma mejor porque creemos que si yo no le doy el ambiente propicio a las raíces, lo que termino teniendo son enfermedades. Apareció Ignacio, eh, vimos lo, de, lo, del, lo del compost, fue una posibilidad, eh, empezamos a hacer eh, compost. hicimos? seguir enriqueciendo ese suelo, apareció Ignacio, las lombrices. Las lombrices. Las lombrices la, la hacemos té con, con el, las lombrices y lo metemos por el, el goteo. Apareció Omar y nos propuso hacer eh, fermentos anaeróbicos. Hicimos fermentos anaeróbicos y lo metimos por el, por la. Y después uno empieza a plantearse. Tengo un socio que ve los números, que me cuestiona. Yo lo cuestiono él, que me cuestiona a mí. Y dijimos, el gasto energético de hacer compo y lo empezamos a pelear. <risa> y, y Omar apareció y, y la inquietud de mi socio Joaquín también. Fuimos hacia los cultivos de, de cobertura. Eh, en ese camino estamos En ese camino estamos y como lo decía yo, es dinámico y el cambio. Creemos que no terminó. Por suerte no terminó, porque el día que termine, tengo que volver a mi casa y será el fin. Eh, yo no sé cómo estoy con el tiempo, puedo seguir hablando de la cantidad que quieran, si no sí. le paso... No. <risa> bien, más, bueno, bueno. entonces le, le, le, le, le sigo redondeando cuál es la visión y hacia dónde, hacia dónde vamos pensando, pensando la agronomía. Paramos, la, Vuelvo a repetir cosas que ya dije, paramos la, la erosión hídrica, cubrimos el suelo, tratamos de tener suelo también en el bordo que manejamos, tratamos de que ese bordo aumente la materia orgánica, mejore su estructura, pero lo preparábamos todos los años para poder tener, poner un plantín y ese plantín tenga una interacción eh, perfecta con el, con el suelo y salga un cultivo homogéneo. Quisimos dejar de mover el suelo y fracasamos. Fracasamos porque no hicimos nada que supere eso para poderlo hacer. Y creo que el camino para que podamos nosotros mover en menor cantidad del suelo, van a ser los cultivos de, de cobertura. Digo, creo que vamos a hacer, porque estamos en proceso de eso. ¿Y por qué estaríamos buscando no mover el suelo? Porque los suelos no se mueven. O sea, si yo voy a, a, a, a donde no se está produciendo, voy a la selva que tengo al lado, me, me freno y no, no se están moviendo. ¿Cómo se, ¿Cómo se mueven los suelos? Con las raíces que penetran en el suelo. Los suelos no se mezclan. Lo que está arriba tiene que estar arriba, lo que está abajo tiene que estar abajo y hay un gradiente, hay un gradiente. Entonces, pensando esas cosas, las quisimos ir a buscar a las soluciones, pero tengo que producir tomate, <ríe> tengo que pagar las cuentas. Entonces, eh, llegaron los cultivos de servicio, están empezando a dar resultado después nos damos cuenta que con eso tampoco es suficiente, porque también tengo mosca blanca, también tengo polilla y también tengo todos esos problemas. Entonces empezamos a pensar en la diversidad hacia arriba del, del cultivo. Y estamos incorporando si le ponemos nombre lindo, corredores biológicos o yo digo flores y estamos haciendo paisajismo dentro de la finca. Eh, Está. Excelente. Pregunta después. Pregunta después en conjunto ¿te parece? Sí. Sí, bueno, el, el título es porque había que ponerle un título a la, a la charla. No, no es que apuntamos a no remover el suelo, eh, en realidad sí, pero bueno, hemos tratado de incorporar dentro de ese sistema los cultivos de servicio para hacer todo lo que Juan este, venía haciendo. Es un campo productivo, no es una estación experimental, entonces no se hacen diseños experimentales, se prueba con lo que hay. Uno se encarga de, de comprar semillas y se consigue la villa que se consigue, el trigo que se consigue, las gramíneas que se consiguen y se van probando con distintas mezclas. La lógica siempre fue ma mantener esto, una leguminosa con una gramínea, buscar di diversidad. Y ellos ya venían trabajando con un nabo que lo cosecharon de las malezas y multiplicaron las la, la semillas, entonces tenemos un nabo de, de ahí. Eh, como el miedo era este que contó Juan, eh, ¿Qué pasa con, el, eh, con la semilla que pongo en un suelo sin re remover? ¿Y qué pasa con un plantín que pongo en un suelo sin remover? Hicimos la prueba de trasplante de ají, no, no nos arriesgamos a un tomate porque era una, una prueba, y una prueba de siembra con zucchini, eh, lo, los dos lotes de media hectárea cada uno. Este, bueno, ahí, ahí pueden ver, esas eran las, las pruebas la gente iba sembrando y ponían un palito escrito que había sembrado, como para ir teniendo idea Después lo que hacíamos era recorrerlos cuando estaban antes del, del corte y veíamos raíces, cuál generó más raíces, cuál o sea, uno ve cuando una raíz agarra el suelo y, y de, desarma algún terrón. Vimos que el trigo no funciona, vimos que mejor era una gramilla con más raíces. Y entonces... Eh, hicimos la siembra, esto es zucchini, no hubo ningún problema en la germinación, las plantas parejas, normales como otro lote, y esto es lo que la lógica que hablaba Juan, o sea la idea, ellos como contó Ignacio traían maloja de caña y ponían un, un fibra de un lado, la traían y la ponían sobre el borde, y eso tiene un costo energético. Entonces cuando uno produce la fibra en el lugar, no solo está produciendo fibra sino raíces y que es más importante aún los, los exudados. Entonces se puede ver que había mucha acumulación de raíces y sobre eso se observaba una estructura como tendiendo a hacerse más migajosa, como una esponja. Lo mismo pasó con el ají. El rendimiento no lo comparamos con un vecino, se compara con el promedio histórico de la finca. O sea que no esté por debajo y, y si está por arriba mejor, pero se, se mantuvo. O sea, no, no, este... Bueno, los resultados para nosotros, nos funcionó mucho mejor eh, esta combinación. vicia, cebada y tritical están muy buenos y el, el, y el nabo. El meliloto en un inicio no nos gustó porque tiene tallos, tallos duros y después cuando uno pone el, el nylon se, se, se perfora. Pero ¿qué nos gustó del meliloto? Que se resiembra casi solo, se resiembra muy bien. El trigo no nos sirvió uno lo mechonea al trigo y se desprende de raíz. Eh, no se movió el suelo, o sea, hay un evidente potencial de ahorrar energía. Este, esto sí fue muy notable, digamos, muchos polinizadores, muchos insectos benéficos, eh, la estructuración cambiando hacia los lo migajosos, habían lombrices, no, habría, no había una cantidad enorme pero se las veía, digamos, uno metía la pala y salían eh, esto fue lo más importante o sea, no hubo problema con la germinación ni con el arraigue de los plantines entonces ellos pasaban el, el verano así eh, la calle cubierta, llena de pasto infiltrando el agua pero el bordo donde se plantaba estaba cubierto como un mini invernaderito digamos, o sea era poca el agua de lluvia que le entraba y ahora se lo pasa así estas eran las pruebas y te da la visa el meliloto todos estaban con gramínea pero después de los cortes prospera más la leguminosa y es la tendencia de la finca pasar el verano así digan captando agua de lluvia y nitrógeno bueno eso es en pocas palabras gracias bueno felicitaciones a los dos muchas gracias le vamos a pedir que se acerquen no sé si hay alguna pregunta para Omar, para Juan, allá Rosana. Sí, quería saber, eh, por ejemplo, ¿la quínua no, no, no incorporaron en esos bordos o cuando hicieron la propuesta con trigo? ¿No fue parte de la idea? O... No, no fue parte de la idea, o sea, se... Siempre se consigue de semillas que hay, lo más fácil, porque son 100 hectáreas, entonces... ¿Y quinoa blanca no hay en la zona? Sí, sí hay más en el, en, en el norte, pero la verdad no la, no la tuvimos en... ¿No la, no la tuvimos? No, no, no, igual que la colza, ahora venimos y vemos que se puso la colza. Claro, bueno, yo eh, soy una chica de plantas en la calle sí. y donde veo una quinoa la llevo y la instalo. ¿No? Tiene un buen sistema radicular y bueno, nada, ojalá que la puedan probar. Gracias. Gracias, Rosana. ¿Alguna otra pregunta? Paula. Hola, buen día a los dos. Eh, no me quedó claro cómo hacían después de la siembra, eh, bueno, que vi que tienen esa cantidad este, de vicia, eh, cómo hacían luego para cubrir, o sea, si van... Si van cortando, van haciendo varios cortes sí. y luego cubren con el polietileno. Sí. Esa parte no me... Si sí, sí. corta eh, contractor, contractor eh, que sube arriba la rueda abajo, cega y cuando tenemos algún problema en los costaditos que no podemos, tenemos moto cuadraño. Nosotros tenemos dos rastras en la finca y tenemos... 6 motocodañas y tenemos 6, 7 eh, segadoras de diferentes tipos somos fanáticos de la segadora <risa> y no voy a decir qué me pasa con el rastro, para que no... Sí, problemas? Vale, ¿eh? <risa> no, bueno creemos de que, que un suelo tiene que tener eh, un orden adentro que se va generando y que cuando lo rastreo los desordeno y pierdo un montón de energía que se gastó el suelo para, para ordenarse. Eh, que en un momento te da una, una. El rastrear en un momento te da una, un plus, que ese plus en el norte puede durar dos o tres años. Y de ahí viene, posiblemente en esta zona sea eh, más largo el periodo, porque como dijimos, allá quemo y acá acumulo. Acá sé que cuando rastreo voy degradando más lentamente. Allá la degradación es muy frágil lo que trabajamos nosotros. Es muy frágil. Bien. ¿Hay otra pregunta? Sí, buen día. Bueno, felicitarlos por todo lo que están haciendo y preguntarles cómo comercializan los productos. Eso sale como algo agroecológico. Eh, ¿Consiguen mejores precios, mejores mercados? No, eh, yo voy al mercado y como va cualquier tomate, eh, compito en, en el mismo lugar. No, no encontramos una estrategia para que eso tenga un valor eh, en la comercialización. ¿no? Bueno. La verdad que le tenemos que agradecer muchísimo porque les cuento que ellos vinieron por su cuenta, la verdad que de manera voluntaria vinieron a aportar y la verdad que yo estoy muy, muy orgullosa de que hayan venido porque valoramos mucho lo que hace, valoramos que, que le permitan crecer profesionalmente a Ignacio que para nosotros es un gran compañero y aprendemos de lo que hace Ignacio con ustedes, además lo que hacen ustedes, y María Rosa del Primo estuvo diciendo que en el campo de Néstor Paulinelli nosotros aplicamos por primera vez el Sepia, que es un sistema de evaluación de impacto ambiental que se desarrolló en la experimental junto con Stachetti, que es un investigador de Brasil. Y ahora en esta quinta también se está aplicando eh, con Omar, que están ahí, Ignacio, en un trabajo en equipo, que están también María Rosa y Elena Angelcola. Así que bueno, estamos muy contentos de que hayan venido. Para mí la verdad que es un orgullo. Y le vamos a pedir a Natalia y a Patrick que les den un, un recuerdo. Espero que sea un, uno de los prim, primeros encuentros que compartimos con ustedes. A ver. Esperen que vamos a poner. A ver. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos ahora a, a escuchar a Susana Martínez. Eh, ella tiene 10 minutos, ojo, aviso por las dudas. Eh, y sí, si tenés que, viste que para, para escribir una carta corta lleva más tiempo que escribir una carta larga, viste. Experiencias de biofumigación en el cinturón hortícola de La Plata. Así que bueno, Susana Martínez va a exponer, también la coautora era Mariana Garbi. Pero bueno, también Susana... Vino de manera voluntaria al encuentro, que le estamos muy agradecidos. Sí, hermano. Y bueno, también tiene mucha experiencia en el tema para compartir. Primero agradecer a Mariel, a Mariel que nos haya convocado, nos sorprendió. Nosotros queríamos hacer nuestro aporte porque venimos desarrollando biofumigación y biosolarización desde hace muchos años y les cuento cuando eh, en el campo experimental de la facultad se instaló un invernadero modelo eh, metálico eh, y durante cinco años que trabajamos ahí con difer diferentes ensayos nunca habíamos tenido ningún tipo de, pro de problema sanitario ¿Por qué? porque respetábamos las buenas prácticas, en fin, hasta que un día eh, tuvimos que contratar, y ahí viene lo primero que hay que tener en cuenta, dentro de lo que es el manejo de la situación actual, de lo que ocurre, eh, contratamos labor externa. Y ese fue el caos. Vinieron, prepararon el suelo y ahí nos infectaron de Nacobos. Porque la historia... ¿Esto funciona? Eh, sí, perdón, no te expliqué. Esto para adelante, para atrás y este es el puntero. Bueno. Eh, ...fue suficiente como para que tuviéramos este problema... ...el tema era que como nuestra propuesta de investigación... ...yo trabajo en ecofisiología y bioclimatología de cultivos... ...y hacemos hortalizas sanas, sustentables... ...lo que no significa que no usamos fitosanitarios... Sí los usamos prudentemente, con monitoreo, banda verde... ...respetamos la biodiversidad... ...pero era un problema, Nacobus, como todos sabemos es un problema... Entonces, como yo no quería bromurar, empezamos a hacer los trabajos de biosolarización. Pero los datos que yo hoy les voy a presentar corresponden al año 2013, porque fueron donde nosotros le pusimos más énfasis en verificar y evaluar qué pasa dentro del suelo con las temperaturas, porque todo el mundo, y yo lo he escuchado acá, hace referencia a la temperatura, que tanta ¿Qué tanta temperatura? Y resulta que nosotros con esto les vamos a demostrar, como dijo recién el señor, que con un mes es suficiente, sí es suficiente, lo hacemos en octubre y las temperaturas no son de 40 ni 50 grados, son mucho menos. Ahora lo vamos a ver. Sin embargo, es suficiente para mantener los niveles y las poblaciones de Nacobus, eh, yo digo con límite. ¿eh? Como le ponemos a los chicos límite, bueno, yo le pongo límite al Nacobus. Bueno, la situación actual, todos sabemos porque lo vinieron repitiendo durante estos, estos dos días, la, la prohibición del bromuro es una de las causas de las cuales hay que buscar alternativas, la restricción de usos de algunos agroquímicos y las buenas prácticas agrícolas. Acá lo que falló fue que esa maquinaria, que cualquier maquinaria que entre en un invernadero tiene que ser desinfectada previamente. Esto sirvió para que el japonés de la zona que hace labores en todas las quintas, aprendió la lección y él ahora no entra a una quinta si no limpia sus implementos eh, porque cada vez que viene a hacerme la labor le digo limpiaste la máquina sí sí sí sí ingeniera lo limpié bueno eh... dentro de las alternativas encontramos obviamente la biofumigación también existe en el uso de plantas injertadas nosotros trabajamos con todas estas variables y fundamental para mí, dentro de un invernadero, yo cuando lo hablaba hoy con, con el señor, que la, el manejo y la planificación son la clave, justamente la rotación de cultivos es la clave... Ay, esto no. Ay, la rotación de cultivos también es la clave. Dentro de un invernadero como el que tenemos nosotros, que es de 24 por 40, lo que se hace es estudiar todos los años, ver dónde están los focos, porque nosotros no vamos a erradicar a los eh, nematodos del suelo. Lo que tenemos que hacer es ir controlando y evitar que eso afecte a nuestra producción. Bueno, está de más decir qué es la biofumigación, ¿no es cierto? Que son las sustancias de algunos. Este, cultivos que por la descomposición producen descomposición de materia orgánica y hay sustancias volátiles que son los tiosionatos que ya habíamos hablado, se, se repitió. Y obviamente el elemento fundamental es el calor generado por la radiación solar. Estas dos cosas permiten, ¿no es cierto?, esa descomposición y la radiación, a través de la temperatura, ustedes saben que la radiación es la fuente de energía. Cuando atraviesa el invernadero, las longitudes de onda larga que corta que llegan van al suelo, el suelo absorbe y transmite, y ese es el calor que nosotros lo conocemos como temperatura. Es energía de estiércol, perdón Marisol, restos de vegetales y en este caso particular crucíferas. Una de las eh, condiciones es cubrir con el plástico previo un riego, nada más. Tiene que estar húmedo. ¿Para qué? Para que los volátiles no se pierdan y puedan penetrar a la profundidad del suelo. Eh, este suelo tiene que estar bien laboreado, húmedo, no encharcado, y el, el lugar tiene que estar expuesto varios días a la radiación solar para acumular ese calor. Bueno, el objetivo de este trabajo que nosotros presentamos hoy fue evaluar el efecto de la biofumigación con brócoli o estiércol, perdón, Marisol, sobre la temperatura del suelo, la evolución de la población de nemátodos y el rendimiento. O sea, obviamente que todo esto se tiene que traducir en cuanto es el producto final que obtengo de mi cultivo. Bueno, al igual que eh, vieron varias fotos, nosotros hicimos nuestra primera eh, biosolarización eh, con plástico nuevo, hoy ya no usamos plástico nuevo, hoy estamos usando el resto de, de los plásticos que nos quedan de las roturas de los invernaderos, los aprovechamos totalmente, este, eh, pero en esta primera ocasión que fue una compra que hizo acá Pablo del Mazo, que estaba en el proyecto de producciones intensivas. Este, bueno, ahí terminó tu rollo, ¿viste? Eh, bueno, previamente, ¿qué hicimos? Obviamente, hacer el recuento de la nematofauna. Contamos y, y ahí detectamos que teníamos este, eh, los nemátodos. Eh, esta incorporación de brócoli eh, y, o estiércol fue de, de 5 kilos por metro cuadrado y lo tuvimos cubierto así 30 días. O sea, de octubre, ¿eh? Eh, del 15 de octubre al 15 de noviembre, o del 1 de octubre al 30 de octubre, depende. Pero el mes de octubre para nosotros es clave poder hacer esto porque trabajamos con producciones intermedias. Ustedes saben que el tomate, o al menos en la plata, es de ciclo temprano, eh, se combina con un ciclo tardío, un ciclo completo, que ya casi no se usa, y el ciclo intermedio. Hay muchas variedades nuevas, potenciales híbridos, que eh, responden mejor al intermedio que al temprano o al tardío. Eh, lo que colocamos fue un eh, sensores PT40, que son de platino 940, que es especial para medir temperatura del suelo, y a una profundidad de 5 centímetros. Y acá me va a salir no, lo, no la profesora de Horticultura, sino la profesora de Climatología. Eh, los sensores se colocan, ¿por qué a 5 centímetros? Porque entre 5 y 10 centímetros está comprobado que la temperatura del suelo es ese, exactamente igual a la temperatura a 1,50 m de altura, que es donde se mide en el abrigo meteorológico. Y se debe colocar en forma horizontal. ¿Por qué? Yo, eh, vos, me parece que vos habías mostrado la marcha a, a 20, a 30, a vos. Bueno, ¿qué pasa con la temperatura? Hay dos leyes de la temperatura del suelo que son las leyes de Angot. Y la ley, segunda ley de Angot dice que los, los máximos de la superficie tienen un retraso en el tiempo. Es lógico que esa temperatura máxima que está en superficie tarda, puede llegar a tardar hasta seis meses en volver a producirse ese máximo a una superficie de hasta un metro. Entonces, 5 eh, centímetros es suficiente para, para nosotros, fue suficiente medir cuál era la temperatura que iba a tener la risófera del tomate. Eh, bueno, lo que hicimos, a diferencia de los datos que presentaron ustedes, fue dividir, en lugar de horas, en porciento de tiempo de la marcha de la temperatura. La marcha de la temperatura tiene durante todo el día, el registro me está registrando cada 15 minutos y yo tengo eh, la media del día que es el promedio de las 24 horas. Bueno, eh, sobre ese suelo, una vez que levantamos y extrajimos las muestras para volver a recontar la nematofauna, eh, eh, trasplantamos cuatro híbridos, el PIDA, la pataya, Sibinar y, BINAR y GYEDO, en un diseño experimental con fajas y arreglo factorial de 2 por 4 con tres repeticiones, y los, y los datos, o sea, los rendimientos, fueron sometidos al análisis de la varianza a través de la prueba de Tukey. La densidad que utilizamos es de dos plantas por metro cuadrado, que equivalente a las plantas injertadas, porque en este mismo ensayo, yo me presento los datos de los testigos, las plantas sin injertar, pero este ensayo tenía cada una de esas... 36 combinaciones con distintos porteinjertos. Fue un ensayo grandísimo que ocupó todo el invernadero. Por eso eh, las dos plantas por metro cuadrado equivalen a las dos ramas que se conduce una planta injertada. Eh, hicimos nada más que tres cosechas y ahora les voy a explicar por qué. Porque esto fue en diciembre... Empezó la cosecha en diciembre del 2013. Y en el 2013, los chicos de La Plata se van a acordar, fue el problema de la hipertermia que tuvimos en, para Navidad, que la temperatura alcanzó a 45, 48 grados. Se perdió y se quemaron prácticamente las plantas y los frutos ya formados. Por eso es que los resultados que presento corresponden nada más que a, a tres cosechas porque se perdió toda la producción. Fue tremendo. Bueno, bueno. Eh, la temperatura registrada por Omedio en los tratamientos con brócoli fue de 21 grados y de estiércol 19,6, eso temperatura media del suelo. Cuando hacemos la distribución porcentual en el tiempo, nosotros hicimos tres rangos de temperaturas. Las que iban de 0 a 11,6, entre 11,7 y 23,3 y entre 23,4 y 35 grados. Eso dio la marcha de la temperatura en el mes de octubre en el suelo en La Plata. Y observen que siempre hay eh, el, el porcentaje de tiempo, eh, lo que está en azul es el estiércol, lo que está en verde es el brócoli. En las bajas temperaturas, acá el estiércol le imprimió mayor temperatura en esa descomposición que tiene, en un 9%. Eh, lo mayor y lo más relevante es que el, el mayor tiempo eh, fueron temperaturas entre 11,7 y 23,3, superando el brócoli y haciendo un aporte de esa temperatura en un 67%. En cambio, las temperaturas mayores, el 32% lo aportó el estiércol y el 26% lo aportó el brócoli. Ah, bueno, pero ya faltan dos, dos filminas. Esto representa un 12% y esto representa un 6%. La temperatura media del mes de septiembre para, para, este, para la plata es de 16,2 a 18,6. O sea que los valores eh, aumentaron, pero están por encima del valor medio natural si, no tuviera, eh, si tuviera el suelo desnudo. Eh, bueno... Eh, también hicimos el recuento de las raíces de, del cultivo este, anterior, que había 3.200 nematodos por gramo en raíz y 3 nematodos por centímetro cuadrado. Después de aplicada la biofumigación, eh, en, los, en brócoli resultó un nematodo por centímetro cúbico y en estiércol dos nematodos por centímetro cúbico. Esto es el valor promedio, estaba parcelado, estaba eh, con un diseño estadístico, había parcelas que parecía cero, pero bueno, el promedio es esto. O sea, esto quiere decir que de ninguna manera yo voy a eliminar al nematodo en el suelo, pero lo voy a contar. Y estos son los resultados de los rendimientos lo que más llama la atención acá es que en la biofumigación con brócoli solamente chígido se diferenció significativamente eh, digamos de, eh, entre las variedades en el tratamiento con brócoli en cambio con estiércol no hubo diferencias significativas entre las variedades y las conclusiones que podemos sacar de este trabajo es que la biofumigación con estiércol Produjo una mayor elevación de la temperatura media y durante el periodo de biofumigación predominó el rango de 11,7 y 23,3 como vimos en el gráfico, con una mayor duración del tratamiento con brócoli, mientras que el estiércol prolongó el periodo con un rango de 23,4-35. Tanto el brócoli como el estiércol disminuyeron la cantidad de nemótodos, pero no produjeron la eliminación. Y el rendimiento tuvo una respuesta diferencial según híbrido, destacándose yígido cuando se lo cultivó en suelo biofumigado con brócoli, rindiendo también más respecto al tratamiento con estiércol. De las conclusiones finales que yo puedo comentarles es que, por ejemplo, en estos momentos, me falta el resultado después de la biofumigación, pero las plantas que fueron los surcos que fueron biofumigados anteriormente, en este recuento apareció 1 por centímetro cúbico y en el que tuve nemátodos en el surco de al lado, 6 por centímetro cúbico. Ahora estoy esperando el resultado post biofumigación, ¿cuál será? Pero así vamos manejando el invernadero y no, nunca hemos biofumigado desde el año 2005. Así que. Eh, esto era lo que quería mostrarles. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hay muchísimo trabajo ahí, ya vamos a tener oportunidad de tener más tiempo para hablar. Bueno, está lo, y está lo del salicílico, que eso es, es lo del salicílico de mi tesis que pude lograr Índice de agallamiento cero con la aplicación de ácido salicílico. Bueno, Eso después. Que en el 2024 Va, vamos ahí a vamos a presentarlo. Ahí vamos a presentar mucho trabajo. Esperate, no te vayas, que te vamos a entregar ah, un presente. Ah, eh, muchísimas gracias por haber venido a San Pedro, la verdad. Gracias, no, es muchas un muchas placer. Gracias. gracias. por estar. Gracias a ah. Ah. Gracias. Ay, bueno, es un placer. Bueno, siempre, siempre es un placer volver. Sí, así que siempre sos bienvenida y bueno, ahora estás en este grupete de biosolarizadores. Y... Eh, bueno, les cuento que vamos a hacer un break, pero antes del break les quiero decir que, que vamos a hacer un taller donde nos vamos a dividir en cinco grupos. Eh, así que después del, del break vamos a, a volver al salón para organizar esa parte. Los que están por YouTube. Eh, van a tener un taller virtual eh, que va a ser coordinado por Elena Danche-Cole y María Rosa del Prino, y va a estar también Seferino Flores apoyando. Eh, nosotros le vamos a mandar el link, allá está Lorena, no sé si... Le, bueno, Mar, eh, Lorena les mandó un link de Zoom, que es una sala de Zoom que nos proporcionó el INTAMBA gracias a la gestión de Marisol Cuellas, eh, y va a estar Débora, ¿no es cierto? Débora, eh, presente. Débora, muchas gracias si está escuchando. Así que bueno, vamos al break y después vamos a tratar de volver eh, al salón así organizamos el taller. ¿Mm? Y ¡Muchas bueno, gracias! Para, para seguir trabajando. Sí. Bueno. Eh, eh, eh. Todo este equipo tiene que seguir unido hasta el 2024, muchos años más. Así que eh, realmente estamos muy, muy contentos de, de poder ser parte de todo este grupo que, que convoca Mariel y de lo, todo lo bien que nos alojan en esta Estación Experimental de San Pedro, que siempre somos todos bienvenidos. Así que y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Eh, nos olvidamos de entregar también unos presentes a la gente que hizo posible esta conexión que estamos muy contentos de haber logrado la transmisión. Así que, a ver, vamos a, a, a pedir allá Martín Barbieri, Soledad y Vicky si pueden venir, por fin. Eh, y me ayudan eh, a llevarle un mate a cada uno de los compañeros de Inta Pergamino que, que nos estuvieron acompañando eh, para poder... este eh, Vieron que con la pandemia aprendimos a todos estos eventos híbridos, algunos todavía, ya nos olvidamos un montón de cosas que habíamos aprendido de la, de la tecnología, pero bueno, le vamos a dar un aplauso a, a ellos. Y bueno, vamos ahora entonces, sí, al break y después volvemos pronto para el taller, ¿puede ser?